de presidencia. Este informativo ha sido producido por Jordi Gaya, Clara Escudet y Cristina Baró. Saludos a quien te habla, Ángel Galdí. El día 15 de noviembre se celebró una reunión de exvilatanos en el Frankfurt. Más de 50 personas comenzaron a comer a las 3 de la tarde y disfrutaron de una jornada en la que hubieron muchísimos reencuentros. Jordi Gaya está en el Frankfurt para explicarnos cómo ha transcurrido la jornada. Nos encontramos en el Frankfurt, donde desde las 3 de la tarde más de 50 vilatanos se han reencontrado en la vila. Se tratan de vilatanos que van desde el año 2000 hasta 2006. De momento son 50 que se han reunido para comer, pero a lo largo del día, que el evento termina a las 11 de la noche, se espera que sean muchos más. En algunos casos, como un chico de Bélgica, nos comentan que han venido desde muy lejos, en su caso, en avión. Aquí en la Vila me desarrollé mucho como persona. Viene de un pueblo, era el pardillo del pueblo, y aquí pues hice muchos amigos y todo. Y al final... Me hice así chunguete, ¿sabes?, de tema de peleas y todo, ya controlé bastante. Y bueno, estuve cinco años aquí en la vila. A mí me ha faltado el bambú. ¿Cómo os digo? Yo me digo Katia. Ana. ¿Y qué es lo más, el más llamativo, lo más especial que recordeu de, de quan la està a la Vila? Entonces yo, los momentos con la gente, no? compartir el día a día, la comunicación que había uh con -huh. la gente... ¿Y he trobat mucha gente que o avui aquí o...? Pues sí, gran parte de la gente que conocíeos está aquí, amb la gente claro. que andaba más. ¿Os ha, us ha la iniciativa? Molt. Estamos aquí la familia, la gran familia que tenías, entonces. Sí, sí, hasta hem ja. que hemos visto aquí, ya. en que los vilatans ah, también son grandes, los vilatans. Hombre, arribem a una edad ya, ja. pero regresamos, de I tant en tanto, regresamos. Res. Ya Jem, que aquí los vilatans están todos muy contentos y como dicho antes, con muchas ganas de repetir. Estamos aquí con Rodri, que suponemos que muchos de vosotros lo conoceréis que también lleva muchos años en la Vila. Eh, Rodri, ¿cómo ha sido la jornada de hoy? Bueno, pues me llamaron de aquí, de este grupo. Este grupo es como aquel que dice la segunda generación de Vila, son los del 2000. Me llamaron, que a ver si podían juntarse aquí para hacer una, una comida. Han venido 50 a comer, ahora durante la tarde va a seguir llegando gente. Y bien, mira, yo qué sé, me dijeron que se sí podían venir, se, se hizo, se ha organizado y Ajá. mira, lo que se ha montado. Sí, sí, parece que la fiesta está animada. ¿Te, ¿Te acuerdas tú de algunos momentos animados también? Bueno, a ver, yo llevo muchos años aquí en Vila, llevo 22 años ya, llevo en Vila. ¿sabes? La, es lo que te he dicho, esta es la segunda generación. De esta generación, un piso es el H205, en ese piso se ha vivido de todo. Allí han salido los dijokes que están tocando hoy, Ajá. han aprendido a pinchar en ese piso. El pasado miércoles a 5 se celebró en Vila una casulada, en contra de la impugnación del Tribunal Constitucional respecto al referéndum convocado por la Generalitat. Algunos de los residentes afirmó que se le cayó alguna olla y mató a alguno de nuestros llamados gatitos. Seguro que algún residente del bloque M o L lo echará de menos al no deshaciarle con la mirada cuando intente entrar en su casa. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué no. No. Para? ¿Vale? ¿Para? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Qué así, qué así? ¡No! ¡No! ¡No! Y ahora los deportes con Jordi Gaya. El pasado miércoles 12 de noviembre se enfrentaron el Badibi Club contra el Rettube Premium Club, partido correspondiente a la sexta jornada de Liga. Uno de los principales atractivos del encuentro fue el duelo entre dos de los jugadores más determinantes de la Liga: el delantero italiano del Badibi Sandro y uno de los mejores jugadores del campeonato, Lucas. El desacierto de Lucas de cara al gol y los cuatro tantos de Sandro fueron determinantes. Sí, claro. En los primeros compases del partido, ambos equipos gozaron de numerosas oportunidades, pero no consiguieron materializarla. La mayoría de las ocasiones de los verdes llegaban de las botas de Sandro, que se lamentaba una vez tras otra. Por su parte, el Rectuve intentaba salir a la contra y buscar el gol con disparos desde la larga, larga distancia, como este de Lucas. Tuvieron que pasar 20 minutos para que el Vadivi, mediante un saque de banda, rompiera el empate a cero inicial. Dos goles más de los Verdes y esta gran parada de su portero fue lo más destacado de una primera parte que terminaría con el resultado de 3 a 0. Tras el descanso, el Badivi aprovechó los desajustes defensivos del Rectube para sentenciar el partido. Esta vez, el italiano Sandro no desperdició las oportunidades y marcó sus dos primeros goles de la noche, situando el 5-0 en el marcador. Esta diferencia en el marcador se redujo a tres goles gracias a los dos tantos consecutivos del equipo rojo. El Vadivi reaccionó rápidamente, asumió de nuevo el control del balón y sentenció a base de goles a un retube volcado arriba y con la línea defensiva en el centro del campo. Final del partido y victoria del Vadivi Club sobre el retube Premium Club, por 10 goles a 3. El orden defensivo y el control del balón fueron algunas de las claves que desequilibraron el encuentro. Del resto de resultados de esta sexta jornada, destacamos la ajustada victoria del equipo internacional sobre los pachangueros por 12 a 11 y los triunfos en sus respectivos partidos de los penes del infierno y el fútbol club río ebrio Llegados al ecuador de la competición regular, esta es la situación El Atlético, pero no demasiado, sigue líder en solitario y contando sus partidos por victorias En segunda posición le sigue a solo dos puntos el equipo de los penes del infierno, con 16 unidades Cierran la parte noble de la tabla el Equipo Internacional y el Fútbol Club Río Ebrio, empatados a 14 puntos y a solo 4 unidades de la cabeza. Cierran esta clasificación el Red Premium Club, con tan solo una victoria, y el Cobra Team, que es colista con 0 puntos. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos siguen en nuestro canal de YouTube y que les nuestros vídeos. También a aquellos que nos comentan en Mirage People y al público que asiste a nuestros programas. ¡Bien!